¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual a todos ustedes allá a la distancia. Desde luego, para platicar sobre el poder de la oración. Algunas personas me han preguntado, ¿cómo incremento, cómo hago crecer y fortalecer mi fe? La fe se cultiva como una semilla que día tras día la regamos. Esa semilla es la semilla de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Si tú la cultivas todos los días, sueñas con esa promesa, obedeces las condiciones de esa promesa, tú verás cómo las promesas de Dios se cumplen finalmente, porque Dios es el Dios de lo imposible. De esa manera se fortalece nuestra relación con Dios. No es por nuestra obediencia, sino por los méritos de Jesucristo. Nuestra obediencia es la reacción de una fe viva en Él que fielmente corresponde a su fidelidad. De esa manera cultivamos una amistad que nadie podrá destruir, ni lo presente ni lo porvenir. Ni lo alto ni lo bajo podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así se cultiva la fe en oración y en acción obediente para la gloria de Dios. Esta noche platicaremos con una dama, mamá, esposa, pero también profesionista, que ha visto la mano de Dios en su experiencia de servicio a Dios y cómo Dios le ha guiado, lo ha protegido y le ha inculcado fuerza para vivir aún en medio de la crisis. Este Dios, el Dios de lo imposible, también es tu Dios y eres llamado a vencer en Cristo Jesús. Esta noche... Te invito a quedarte para que juntos glorifiquemos el nombre de Dios, el Dios de lo imposible, tu papá, mi papá, nuestro Padre Celestial. Quédate con nosotros, bienvenidos a Un Momento de Paz. Al cultivar estas promesas en oración, mediante una fiel obediencia a las condiciones de la promesa, encontramos que Dios va fortaleciendo nuestra fe, porque la fe es un don de Dios, que su propósito principal en oración es mantenernos firmes, perseverantes bajo la voluntad de Dios. Pase lo que pase, la fe se cultiva aún en las crisis de la vida y vemos que el amor vence barreras. Esta noche platicaremos con Eliana. Gracias Eliana por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Gracias Pastor a usted por invitarme. Este es... Eh un gran momento para poder este, contar un testimonio por la gracia de Dios. Sí, venimos a escuchar la gloria de Dios, las alabanzas de Dios de tus labios, que nos animen en nuestra fe, que nosotros hemos decidido amistarnos con Dios, aceptando los, la sangre de Cristo que nos ha reconciliado con Él y nos ha abierto el panorama, el camino directo al trono de Dios en oración. Gracias, Eliana. Ahora, platícanos algo de ti. ¿Cómo aprendiste a orar en la familia? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Bueno, Pastor, este, yo soy boliviana. Soy de nacionalidad boliviana. Soy la hija menor de seis hermanos. Papá y mamá este, son eh, laicos misioneros. O sea que siempre creí, me, me crié en ese ambiente de servicio y oración. Desde muy chiquita vi a papá y a mamá orar y el hábito de la oración lo aprendí de ellos. A mi mamá me despertaba a las cinco de la mañana a orar. Cuando eres chiquita como que todavía no te gusta uh -huh. y no entiendes, pero te das cuenta que eso queda para toda la vida, Pastor. Amén. Y entre más pronto empiece uno, mejor, ¿verdad? Así es. Desde muy, mi mamá me despertaba para orar y no para estudiar. Me decía, lo demás viene por añadidura. Sí, porque cuando uno estudia la Biblia en oración, la Biblia llega a ser más que un escrito. Llega a ser palabra viva que crece en ti por la fe. Y se desarrolla a través de esa comunión en oración. Porque yo puedo estudiar la Biblia, pero no vivirla. Y es esa comunicación con Dios que te ilumina la Biblia, le da relevancia, le da poder y objetivo, propósito a tu propia vida. Como una semilla que se pone en la mente y en el corazón y se va cultivando y como es viva, produce solamente vida y frutos para la gloria de Dios en ti. Mientras uno lo cultive en oración y estudio. De esa manera tú creciste en un hogar donde aprendiste a orar. Así es, Pastor. Eh, mis papás, como le digo, fueron laicos, son laicos misioneros. Ellos son sembradores de iglesias, siguen en esa obra misionera. Entonces, siempre tuve una, una alta influencia en esa área Amén. de la obra misionera. Es por eso que desde muy chiquita siempre fue mi idea pues, ser parte de ese mismo servicio, ¿no? pero ya desde un punto de vista profesional. Maravilloso. ¿Y qué ha llegado a ser la oración para ti, Eliana? La oración ha llegado a ser para mí algo que se va cultivando y te va haciendo crecer de la mano de Jesús, comunicarme con Él, dejarle todo a Él. La oración ha llegado a ser el momento más importante para reflexionar, pedir, reclamar y agradecer. Y llorar, y alabar, Dios, y alegrarte en Dios. Todos los sentimientos, emociones de la vida humana pueden volcarse y desarrollarse para la gloria de Dios en oración. Así es. Qué maravilloso. Y digamos, Eliana, cuéntanos cómo llegaste a estudiar. Tú eres oftalmóloga. Actualmente, pastor, sí, soy oftalmóloga pero antes de llegar a ser oftalmóloga, pues tuve que decidir estudiar medicina. Definitivamente. ¿no? Entonces, eh, yo estudié en un colegio adventista, eh, toda mi primaria, secundaria, y como aquí se diría la prepa, mm -hmm. en Bolivia, en, en un colegio adventista de Bolivia. Entonces, siempre tuve la influencia de la educación adventista, pero en el momento de decidir qué estudiar y dónde estudiar, fueron decisiones muy importantes. Eh, recuerdo que cuando yo estaba en colegio, había el folleto de escuela sabática, ¿no? en la parte de atrás el folleto tenía como una, una propaganda de un barco, un barco que se, llevaba, se llamaba el, eh, el barco del oriente de la esperanza y decía ahí que ese barco navegaba por el río de todo lo que es la Amazonía Boliviana, dando atención médica a la gente necesitada mediante ADRA Bolivia. Entonces, yo miraba eso y otras influencias más, me motivaron a decir que yo quería ser parte de ese barco. Entonces, estudiando ya, terminando la prepa, dije, yo quiero estudiar medicina para ser parte de ese barco misionero y ayudar a las personas que necesitan. ¿Y cómo era tu oración? Entonces, yo le decía a Dios que si era la voluntad de Él que yo pueda concluir con, con esa meta, que Él me dé los medios y me dé la sabiduría porque sabía que no iba a ser fácil porque debía estudiar en una universidad que no era adventista porque en Bolivia no hay un medicina en la universidad adventista O sea, en oración mediante el ambiente de la iglesia y de la familia de servicio porque tu, tu familia es una familia comprometida en el servicio a Dios y a la iglesia allí nació Germinó en tu corazón el sueño de llegar a servir en, ese, en, en esa nave, en ese eh, barquito, bote Sí, pastor, aunque no lo conocía pues o no sabía si solo era una imagen Pero ahí nació esa motivación de ser un médico misionero Y al cultivarse ese deseo en oración Comencé a orar y a que Dios ponga... Eh, Todas las cosas en su debido momento y Él abra las puertas. Amén. Porque cuando vienen las oportunidades que Dios pone, inmediatamente la persona de fe que ha estado en contacto con Dios en oración toma esas oportunidades como enviadas de Dios. Y sabe con qué propósito. No es un propósito aleatorio, al azar, es un propósito bien definido que Dios puso en tu vida y te da contundencia, impacto. Tú le pediste sabiduría y le pediste sostenimiento, ¿no? Y así fue. Sí. ¿Tuviste alguna en, ese, en el cumplimiento de ese sueño que Dios puso en tu corazón y que tú cultivaste en oración? ¿Hubo alguna, algunos obstáculos para lograrlo? Sí, pastor. Hubieron muchos obstáculos, pero de todos ellos, el que, más, el que más queda en mi mente grabada fue en el último año de medicina. Pues al empezar la carrera, ¿no? este, yo hice un pacto con Dios y con mi mamá, con el apoyo de mi mamá, en que si Dios permitía que yo termine la carrera por su gracia, pues iba a dedicar mi talento a Él y e iba a completar a ser un médico misionero. Entonces, en quinto año de medicina, ya las últimas materias para entrar al internado, tocaba la materia gerencia hospitalaria. Haga de cuenta que esta materia solo se dictaba el sábado. Y si yo no cursaba esta materia, no podía entrar al internado. Entonces, fue un obstáculo muy, muy fuerte. Entonces, me puse a orar y le dije, le reclamé a Dios. Recuerdo que yo le reclamé. ¿Tú le reclamas, yo le re dije, tú me, me hiciste llegar hasta aquí y tú no puedes permitir que yo me trunque, que yo tenga que hacer un año más para llegar a mi barco. O sea, yo te pedí que yo, una promesa y yo la estoy cumpliendo y tú tienes también que hacer algo para que todo salga bien. Yo recuerdo que le reclamé y mi mamá me dijo, este, deja que Dios, Dios sabe por qué pasan las cosas. Entonces eh, hablé con el docente y el docente fue muy persuasivo, me dijo, Pídele permiso a tu pastor, fáltate un sábado, un ratito vienes, solo al examen, lo llenas y te vas a tu iglesia. Muy tentador, muy persuasivo, pero él no entendía mi, mi principio, mi forma de pensar. Entonces fui muy dura con mi principio, muy, muy correcta y dejé la materia, pastor. Me di por vencida muy rápido. Reclamé todo, lloré en su momento y dije, ya no puedo, levanto las manos, dejo la materia. Éramos ocho compañeros en el curso. Al dejar la materia, ¿tus sueños también se desmoronaban? En ese momento sí, ¿no? porque eres un estudiante y, y tú dices, yo, yo pongo de lo mío y ¿dónde está la promesa de Dios? Mm. Uno no tiene fe. ¿No? Parecería que uno este, que Dios no te escucha, uh -huh. pero no es así. Dios siempre te escucha. Amén. Entonces, eh, terminó casi el año, éramos ocho estudiantes y publicaron las notas, siempre publicaban las notas para al final de año ahí en la vitrina. Y todos mis compañeros se acercaron y se, se arrancaban los cabellos, que no aprobé, no aprobé. Ay, y me dio la curiosidad de ver, Pastor. Me acerqué a la pizarra y veo que la mayoría reprobó, y yo también había reprobado, pastor, yo tenía nota. O sea, reprobaste sin haber presentado. Sin haber cursado sin, nunca la materia, o sea, ni presencial, ni examen, ni examen ni, el ni, examen, ni nada. nada. Sí, pastor, o sea, fue un milagro, o sea, yo le reclamaba algo a Dios cuando Dios ya lo había solucionado, yo había dudado de él, me sentí tan mal por haber dudado de él. Entonces, me dieron chance, de, bueno, nos dieron chance al grupo de dar un examen en tres días después de todo lo avanzado. Entonces, Dios puso de su parte y yo dije, yo también voy a poner de mi parte. O sea, sería domingo, lunes, el martes, sí. miércoles, por ahí, sí. sería el otro. el examen de todo, un examen de todo, de suficiencia. Fue duro, pero Dios da la sabiduría e inteligencia. ¿Y qué pasó? Aprobé, pastor, <risa> sin ningún problema. Y ingresé a mi Eva. internado por la gracia de Dios. Amén. Fue el milagro más grande que recuerdo en mi carrera, pastor. ¿Fortaleció tu fe? Demasiado. O sea, fue algo que, que me hizo sentir tan mal porque no confié en Dios. Uh -huh. Pedí disculpas a Dios porque Él ya lo había arreglado y yo no lo veía. Así es. Dios arregla todo en su momento. Amén. Él nunca te falla. Fíjate de Jehová, dice la Biblia en Proverbios 3, 5 al 7. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor. Y apártate del mal. Y será medicina para tus huesos, dice. Es algo medicinal. También. Promesas. Las promesas de Dios. Te da vida y te dan salud también. Por eso es tan importante confiar en Dios, aún ante la adversidad, aún aunque no veamos claramente el cumplimiento de esa promesa. Pero sigamos la condición plenamente, obedeciendo a Dios por fe, que Él cumplirá su palabra y que espera que correspondamos con nuestra fe obediente a Él, aunque no veamos claramente las circunstancias, aunque nuestras lágrimas caigan de dolor y sufrimiento, confiemos en Dios, que es poderoso para cumplir su palabra. Invitamos a todos para que envíen sus pedidos de oración Recuerden que hay un grupo de preciosas damas que oran por esos pedidos de oración. Se unen a ustedes. Igual yo me gozo en orar por ustedes todos los días y mucho más de lo que ustedes piden al, al revelar el Espíritu Santo algunas cosas que la situación amerita. La situación que ustedes ponen en oración. Así que Envíen sus pedidos y si tienes, tienes algo que testificar del poder de Dios, glorifícalo en este programa. Este es un programa hecho para glorificar a Dios y es tu oportunidad para que lo hagas. No te quedes en silencio, en medio de un mundo lleno de ruido, por favor, Alza tu voz para glorificar a Dios. No te avergüences de cuán bueno ha sido Dios contigo. Y envía tus pedidos de oración también, que nos uniremos como un enorme grupo de oración orando por ti. Y tú, al venir aquí a la Universidad de Montemorelos a estudiar la especialidad, y algo más que la especialidad la subespecialidad cómo fue que la oración intervino en esto Eliana Fue realmente fue la yo creo que fue algo que Dios puso en nuestro camino fue un regalo de Dios así yo lo puedo tener en la vida de nuestra familia bueno, por eh, diferentes circunstancias que se fueron dando. Les resumo que yo fui al barquito, trabajé dos años. Usted fuiste de misionera al Amazonas, boliviano. Sí, sí, pastor. Y terminando allí, medicina. Terminando medicina, allí trabajaste como médico general, en, eh, auxiliando a la gente. ¿Qué hacías en ese barco? Era un proyecto de malaria, entonces era eh, auspiciado por ADRA y el fondo, la octava ronda del Fondo Mundial. Para erradicar la malaria, entonces trabajábamos navegando en los ríos, eh, pues por dos años estuve navegando, se navegaba 25 días y descansaba 5 días. Fue un trabajo maravilloso, donde pude ver muchos milagros también Amén. y hacer el trabajo no solo médico, sino también misionero. Amén, qué maravilloso, Sí. qué maravilloso. ¿Y cómo nació en ti el deseo de, de continuar con la especialidad? Eh, pues como le decía pastor, yo migré a Perú, fue, también fue los caminos de Dios Porque una persona muy buena, que es la hermana Luz de Castro, la tía Luz de Castro Esposa de un pastor, que es el pastor Castro, este, un día tocó mi puerta y me buscó Y me dijo, hija, este, yo soñé contigo, tienes que irte a Perú Así, te dijo. Así me dijo pastor, de una forma muy persuasiva, tienes que irte a Perú, allá te necesitan Necesitan médicos adventistas, misioneros. En Bolivia no hay hospital adventista. Tienes que irte. Yo estaba ya en Cochabamba con mi familia, en el confort, la familia, el hogar. Y yo dije, ay, es como que esta idea no, no, no está bien. No cuadraba con no, tus planes. No, para nada. Estaba noviando ese tiempo, con el que ahora es mi esposo. Entonces dije, no. Pero esa idea fue madurando, Pastor, en los próximos días. ¿Cómo, ¿Cómo maduró esa idea? Orando. Orando. Comenzamos a orar con mi mamá, mi papá, para que Dios haga la voluntad y yo no. Oramos mucho, uh -huh. porque era salir del país sola. No conozco a nadie en Perú. Un reto. Entonces, haga de cuenta que oramos, Dios respondió a las oraciones. Y en los próximos 15 días estuve emigrando a Perú. Fue muy rápido para trabajar en la clínica adventista Anestal en, la, en Iquitos, que es una isla, en la Amazonía peruana. Dios me estaba preparando para algo grande y yo sentía. Amén. Ahí me recibió la doctora Milka Brañes, directora, que fue una piedra fundamental para que yo pueda desempeñarme y amar más el trabajo misionero. Amén. Trabajé con ellos como responsable en el área de auditoría médica hasta que el 2018, en junio, el gerente financiero, aún lo recuerdo, un gran amigo y una persona muy buena, el señor César Valera Durán y la doctora Milca Brañes me llaman a la oficina y me dicen, Eliana, hay la oportunidad de ir a Montemorelos a hacer oftalmología, ¿te interesa? Yo me quedé así, pastor, este, pasaron muchas cosas por mi cabeza, yo creo que lloré y... Dije, mi mamá oraba mucho para que yo haga la especialidad y yo la daba por perdida. Yo decía que ya, ya no alcanzaba, volver a estudiar. No quería yo hacer este, la especialidad en una universidad no adventista o un hospital no adventista, porque ya lo había pasado. Uh -huh. Yo le pedí a Dios que si me daba esa oportunidad, tenía que ser en una universidad adventista. Y ahí estaba. Me dijeron que era la Universidad de Montemorelos. Tampoco yo quería hacer oftalmología, Dios decidió todo por mí, porque Dios tiene los caminos. Amén. Entonces, mi bebé tenía ocho meses. Era un reto grande, emigrar a otro país, otra vez salir. Ya teníamos experiencia, pero, pero igual era, era complicado. Entonces, migramos, Pastor, en el 2019 a México. La Red Médica del Perú siempre me dio un apoyo incondicional, representada por el señor César Valera Durán. Llegamos el 2019 a México. Es increíble cómo cuando tú migras y llegas a la iglesia, encuentras los grupos de oración Amén. y es como si estuvieras en casa. Amén. Te sientes tan amado, tan querido, que a veces te hace ya no extrañar tanto, ¿no? Uh -huh. La cultura, otro país, la comida, el bebé chiquito. Y fue un gran reto. No voy a decir que fue fácil. Dios puso a las personas adecuadas Amén. en el momento adecuado. Para, para poder superar las pruebas que también tuvimos que pasar en México, Pastor. Uh -huh. Digamos que también buscaste el apoyo en oración en este grupo especial. Tú perteneces al grupo de las guerreras de la oración. Sí, ¿Cómo pastor. te has sentido en este grupo? ¿Cómo te, te has sentido envuelta en, esto, en este cariñoso medio que Dios pone? Y que era parte del plan de Dios para tu fortaleza, ¿no? Sí, pastor. Este grupo para mí fue como que después de la pandemia me revivió la fe. Eh, como le decía, siempre desde chiquita con mi mamá, busca, mi mamá siempre hacía grupos de oración, entonces yo siempre estaba muy metida en eso con mi mamá. Y siempre donde vamos, busco, busco esa afinidad y uno se siente muy bien como en casa. Y encontré este grupo con la hermana Fanny, ella me dijo, ven a las, en los domingos a las 7 de la mañana. La primera vez que me, me uní al grupo, Pastor, fue un día maravilloso. Amén. Escuchar a las hermanas, hacer la oración intercesora, fortaleció mi fe. Es muy importante que si alguien de los que están escuchando este programa está pasando por una situación difícil, una crisis una pérdida, alguna situación de eucaristía, no la viva sola esta experiencia. Busque un grupo de oración donde oren los unos por los otros. Y de esa manera Dios actuará de tal forma que lo hará más que vencedor en Cristo Jesús. Y es lo que tú hiciste, hay que formar grupos de oración, de apoyo con todo, para que nadie, nadie se sienta sola. Porque en cierta manera, en alguna parte de nuestra vida, nos podemos sentir como extranjeros. Pero con Dios y con un grupo de apoyo en oración, nunca serás extraña o extraño. Siempre tendrás un lugar en el corazón de alguien que intercede por ti, delante de Dios, ¿no? Así es, Pastor. Y entonces, tú llegaste, estudiaste la especialidad. ¿En qué fue la especialidad? Yo hice la especialidad de oftalmología general, aquí en la Universidad de Montemorelos, en el Instituto de la Visión. Fue, un, como le decía, Pastor, un reto. Pensé que no iba a poder, ya por el niño, la edad. Este, ya había estado bastante tiempo en, eh, alejada de la parte académica, pero pienso que Dios me dio la inteligencia para poder superar cada curso, porque realmente yo le, le digo pastor, estudiaba, estudiaba y a veces no entendía algunas cosas y volvía a mi mente el recuerdo de la oración cuando era chiquita con mm. mi mamá. Entonces, orado. tenía que leer un poco, orar, leer la Biblia y después estudiar. Amén. Y yo sentía cómo podía absorber todo lo que es la parte académica. Siempre van juntos. Sí. Hay una promesa que me hace recordar, Eliana. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Así es. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios es abundante, generoso. Debemos confiar más en Dios. Mucho más en Dios que en todos los recursos que podamos tener. Y eso tú lo experimentaste. ¿Y ahora estás haciendo una subespecialidad? Sí, pastor. El rendimiento en oftalmología fue satisfactorio por la gracia de Dios. Amén. Yo pensaba ahí llegar, terminar ahí. Ya terminé la especialidad. Y bueno, vámonos, ya me tocaba retornar a Perú. Pero no, Dios dijo, va, falta, tranquila. Mm. Tengo más regalos para ti. Amén. Y Él me premió, me regaló, me consintió, porque somos hijos de Dios. Amén. Con la especialidad que estoy haciendo en glaucoma, es un año. Wow. Gracias a Dios, pues puedo decir que, que estoy llegando a esto. Cuando tú, cuando tú tienes la fe... Y apuestas por Jesús, cuando tú trabajas con Jesús, no pierdes, tú ganas, porque con Jesús nunca se pierde, se gana. Él me dio más que la especialidad. Amén. Me dio la superespecialidad. Amén. Y, pues, importante también el apoyo que tuve del Instituto de la Visión. Claro. Las personas que están ahí son personas de fe. Uh -huh. Hay los administrativos, el doctor Gómez, el doctor Silva, el doctor Castillo. Fueron personas muy importantes para que yo pueda concluir con mis metas. Me consta. He tenido experiencias también allí como paciente, ¿verdad? Con mi madre sobre todo. Y yo sé que es un grupo muy especial donde Dios usa esos instrumentos para hacer milagros. Así es. Y tú estás llamada a eso. Hacer un instrumento en las manos de Dios. Por eso, el regalo más grande que Dios te ha dado es su propio Espíritu, quien hace vivo en ti el deseo de seguir a Jesucristo y, a través del servicio, glorificarle. Y eso es precisamente lo que quiere hacer de cada uno de nosotros, Iliana, esto es maravilloso, queridos. Todo ese poder está a tu alcance a través del poder de la oración. No quisiera terminar esta charla contigo sin hacerte una pregunta. ¿Por qué en general oramos tan poco cuando tenemos todo lo que ganar, como tú lo has mencionado, a través de de una búsqueda humilde en oración por hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, Eliana? Yo creo que crees? porque entramos, Pastor, en uno, un tema que se llama el confort. ¿no? Estamos tan cómodos o a veces sentimos que ya lo tenemos todo y a veces tenemos que esperar que nos pase algo o tenemos que pasar una prueba uh -huh. para poder buscarlo en oración, cuando no debería ser así. Deberíamos cada día, aunque es difícil, ¿no? Pero esa rutina de hacer cada día un momento de oración, de tener como, siempre me lo dijo mi mamá, un rincón especial solo para orar. Amén. Que el Espíritu Santo se manifieste en ese momento en nuestras vidas. Amén. A veces parece tan, este, yo lo decía así, como que tan, este, tan loco, yo lo decía, orar, orar hasta para, para todo pero ahora entiendes que es totalmente cierto. Amén. Deberíamos orar para todo. Sí, porque la vida llega a ser el desarrollo, el simple desarrollo de la voluntad de Dios. Sí. Tu vida alrededor de Dios. Eso es lo maravilloso de la oración. Y mientras envían sus pedidos de oración al programa y mientras glorificamos a Dios con sus testimonios, Vamos a escuchar La Senda por Antonino. Escuchemos. Nos ha pedido Héctor Flores que oremos por su hermano. Él tuvo un infarto y está, en proceso, está estable ahora, pero necesita nuestras oraciones. También hemos estado pidiendo muchas oraciones por Ucrania y seguimos invitándoles para que ayudemos con lo que podamos compartiendo Biblias en ucraniano para el pueblo ucraniano. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios. Y tú puedes ser también ese agente que pueda enviar Biblias a Ucrania. Por cada Biblia son siete dólares que vale. Y tú puedes colaborar a través de enviar tus donativos en las cuentas que están pasando en pantalla para que directamente lo hagas llegar a personas que habrán de hacer las compras para poder poner en cada ucraniano una Biblia en su idioma. Hay un grupo de personas que está teniendo 40 días de ayuno para que cada día mil Biblias puedan distribuirse, mil Biblias. De tal manera que 40 mil Biblias en total se puedan compartir en Ucrania y el mundo pueda conocerte, pueda conocer a Dios a través de tus donativos. También Araceli Caché, buenas noches, dice, le ruego oración por mis nietos para que Dios obre y puedan entrar en este año escolar a la escuela de nuestra iglesia. Su nombre son Breitner Eli y Dan Gidalti Escudero Priego. Vamos a estar orando por tus nietos, Araceli, para que Dios obre y ponga los medios conforme a su voluntad. Mi nombre es Mariela Hernández Valenzuela. Pido oren por mi hermano Juan Manuel Hernández Valenzuela, que tiene una masa tumoral cerca del hígado y le han estado haciendo estudios Aún no sabemos si es benigno o maligno. Dios mediante, Dios mediante deseamos que se recupere. Nos unimos a ti, Mariela Hernández, y todos nosotros estaremos orando por esta petición. Estrel Bril, pido oración por la campaña de evangelismo en la iglesia de Narvarte, en Ciudad de México. Inicia el sábado. Vamos a estar orando toda la semana por esto para que Dios obre prodigios y milagros y conversiones para gloria de su nombre. Marichu Priego, le pedimos por favor orar por Jenny Delfín Gómez, quien se encuentra muy delicada de salud, está internada en una clínica en Veracruz. Vamos a estar orando por Jenny Delfín, para que Dios sea su sanador y use los médicos y enfermeras para su gloria y honor. Alicia Rodríguez, pido por favor, oren por mi salud, por mis hijos y esposo, que puedan buscar el camino de Dios. Vamos a estar orando, Alicia, por esta petición, por tu esposo, por tus hijos. Mapi Romo, pido por mi hijo, que Dios dirija sus manos para que sane a sus pacientes cuando él esté en la cirugía. Amén. Que Dios lo use como instrumento de su amor. Marina Roblero, buenas noches a todos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Pido oración por mi hija Dilce, porque está en etapa de exámenes finales de enfermería y es muy difícil. Marina, vamos a estar orando por tu hija Dilce. Y vamos a estar orando por todos los muchachos que están en su etapa final aquí en esta universidad y en otras universidades. María Elena Enríquez, buenas noches. Bendiciones de Dios para ustedes. Le pido oración para que mi hija me perdone del resentimiento que guarda hacia mí. María Elena, estaremos orando para que haya paz en tu corazón. Y Dios ponga esa paz y esa reconciliación con tu hija. Dios hará milagros. Confía en Él y Él hará. Trini García Correa, pido oración por mis hijas y mi familia. Yo glorifico a mi Dios porque hizo y hace maravillas en mi vida. Amén. Tengo muchas cosas lindas que Dios hizo en mi vida. Amén, Trini. Rigoberto Fuentes, agradezco a Dios porque mi yerno y mi hija van a mejorando de salud y de sus problemas. También porque mi amigo, quien fue intervenido, está mejorando. Pido que sigan orando por cada uno de ellos. Amén, Rigoberto. Nos unimos por estas peticiones y agradecimientos. Sakura Kihari, buenas noches. Dios les bendiga. Yo quisiera pedir por mi hijo Jorge Roberto. Que Dios los bendiga en todo lo que está haciendo y que nunca olvide que Dios lo es todo y sin Él no somos nada. Ciertamente, Sakura, estaremos uniéndonos a ti en oración por tu Hijo. Lourdes Rubio, buenas noches. Estoy muy agradecida con Dios por la operación de mi hermanita Lupita. La operaron y todo salió bien. Amén. Gloria a Dios. Lilian Mirta Macedonio García, pido oración por María Esther para que se bautice este sábado y se haga realidad su sueño de pertenecer a nuestra iglesia. Muchas gracias. Desde luego, Lilian, nos unimos a ti en oración. María del Rocío Ojeda Santiago, saludos, pido oración por mi salud espiritual, mental y física, así como la de mi familia. Y que cada día podamos separar tiempo para comunicarnos con Dios. Amén, María. Lo deseamos y estaremos orando por eso mismo. Y no solo por ti, estaremos orando por muchos hogares para que se junten en oración. Porque hay poder cuando humildemente buscamos a Dios en oración. Y vamos a orar, vamos a pedirles que inclinen su rostro allá donde estés. Y voy a pedirle a Eliana, por favor, que tenga la bondad de dirigirnos en oración. Oremos. Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Hoy estamos aquí tus hijos reunidos para poder orar, Padre mío, interceder por muchas personas y de forma especial por los pedidos que hemos estado escuchando. Hoy es un día muy especial de oración. Es un miércoles de oración, Padre. Tú conoces el corazón de cada persona que ha dejado su pedido. Conoces sus necesidades, Padre. Te pedimos de forma especial por cada uno de ellos, porque tú puedas hacer tu voluntad, Padre mío, Amén. y puedas escucharlos. También de forma especial te pedimos por todos los hermanos de Ucrania, para que tú siempre puedas estar con ellos para darles fortaleza. También, Señor, te quiero pedir por todas las personas que por el momento han alejado, Padre mío, el momento de oración, que ya no están orando de forma frecuente, para que el día de hoy sea un momento de reflexión y podamos buscarte más en oración, Padre Amén. mío. Podamos depender de ti y podamos clamarte a ti en cada momento. Sin duda, Padre mío, sin ti no somos nada y queremos hoy pedirte por todos ellos, Padre mío, de forma muy especial, también te pido por toda la Universidad de Montemorelos, por los jóvenes, por los estudiantes que van a concluir el año. Académico, porque tú puedas siempre darle sabiduría, paciencia y darle los medios necesarios para poder completar sus metas, Padre mío. Estamos aquí reunidos y tú, Padre mío, puedas escuchar todos nuestros pedidos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Eliana, por estar con nosotros, compartir tus experiencias de fe en oración que te han guiado al servicio altruista y al desarrollo de tus capacidades de tal forma que estás adiestrándote para ser un instrumento más fino y útil en las manos de Dios. Que Dios siga guiando tu vida, tu esposo, tu niño, para que Dios pueda obrar milagros en tu vida. Gracias, Pastor. Y a ustedes, queridos amigos, les dejo una promesa. Recuerden que toda promesa de Dios tiene condiciones que al cumplirla obedientemente por medio de la fe, Dios te otorga por su gracia inmerecida las promesas que Él sabe cumplir. Y están en segunda de crónicas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 Y sanaré su tierra Noten ustedes cuáles son las condiciones Y cuáles son las promesas De este versículo Porque en el contexto de este pasaje Dios tiene promesas de salud De prosperidad De sustento De fortaleza No te olvides de ello todos los días de tu vida, cultiva la amistad con Dios en el estudio y reflexión de su palabra y en la oración. Y cuando no tengas nada en mente, acuérdate de orar también por otros. Siempre habrá algo que pedirás a Dios acerca de las necesidades de otros.